Muy buenas. Es posible que alguna vez hayáis intentado utilizar la entrada de vídeo de la placa base de vuestro equipo y no funcione. Aunque sí funcione la de la tarjeta gráfica. Esto es porque por defecto la placa base trae deshabilitada la tarjeta gráfica. Voy a explicar cómo activarlo para que podáis conectar un nuevo monitor o una gafa de radio virtual o cualquier elemento que requiera esa entrada HDMI que está deshabilitada. Lo primero que tenemos que hacer es reiniciar nuestro equipo y entrar en el setup. Según el equipo es con F11 o con escape Y cuando entremos en las opciones de configuración veremos algo parecido a, a lo que tiene esta placa de MSI, donde en principio aparece la opción de settings. Tendremos que irnos a settings, a la opción avanzado, y dentro de avanzado seleccionar la que pone configuración de la tarjeta gráfica integrada, que en este caso es la cuarta opción. Cuando pulsamos sobre ella Vemos que la opción de IGD Multimonitor está deshabilitado, por lo tanto, vamos a eh, pulsar sobre ella para activarlo. Nos da dos opciones, pulsamos la de activar y con esto ya nos aparece que está activo y además la memoria compartida de la tarjeta gráfica. Por lo tanto, esto es todo lo que tenemos que hacer. Simplemente pulsamos al botón escape para volver al menú anterior y guardar y salir. Nos confirma en el menú guardar y salir que lo que queremos hacer es guardar los cambios y reiniciar. Y por último, el menú BIO nos confirma los cambios que se van a realizar, que es activar la tarjeta gráfica interna y activar el multimonitor. Pulsamos sí, el equipo se reiniciaría y todo funcionaría correctamente. Bueno, espero que este vídeo haya sido de utilidad y si es así, suscribiros, compartidlo y pulsar la campanita. Venga, hasta pronto.